Recordemos que todos los intentos que hacían por medir la longitud de la diagonal del cuadrado eh, utilizando el teorema de Tales, todos esos intentos habían resultado vanos y era un problema que tenían pues, en mente todos los matemáticos de las escuelas pitagóricas y eh, estaban muy preocupados porque lo que decía su maestro, lo que decía Pitágoras, era que todo debía de poderse expresar mediante números o, como mucho, mediante fracciones, mediante relaciones entre los números y con la diagonal esta no podían. El, el enunciado en su versión clásica, es eh, el que dice que la diagonal es inconmensurable, que no se podía medir. El enunciado actual es el que dice que el número raíz de 2 eh, no es un número racional, no se puede expresar como un cociente entre números enteros. La demostración de este hecho corresponde precisamente a uno de los matemáticos de una de las escuelas pitagóricas, Ah, y paso de metaponto y es una demostración muy importante en matemáticas porque fue la primera demostración de las llamadas por reducción al absurdo. Reducción al absurdo quiere decir que en lugar de intentar una demostración directa lo que se hace es suponer que determinado enunciado es cierto y a partir de ese enunciado ir deduciendo cosas hasta que se llega a una contradicción. Si llegamos a una contradicción es porque el enunciado que hemos supuesto inicialmente no era cierto, sino que era falso. Y así, de una manera, digamos, indirecta, se demuestra lo que queríamos. Bien, y paso de Metaponto se llamaba así porque era originario de una de las colonias griegas del Mediterráneo, Metaponto, Metaponte ahora en italiano, que está en este golfo de la península eh, itálica. Y que, según cuenta la leyenda, en un viaje que hizo con otros miembros de su escuela pitagórica, creo que era hacia Siracusa, eh, mientras iba en esa travesía, una travesía supo, eh, eh, que se supone que fue un poco aburrida, pues estaba ahí paso pensando y pensando y meditando en ese teorema, hasta que llegó un momento en que dijo, ah, ya lo tengo, y llamó a sus compañeros y les dijo, mirad, mirad el que he pensado, y les contó la demostración que básicamente es la que ahora vamos a repasar. Ya digo, es la primera demostración por reducción al absurdo y por lo tanto lo que empieza, empieza la demostración suponiendo no que la diagonal es inconmensurable, sino que se puede medir. Que se puede medir quiere decir que supongamos que la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado, la unidad, es precisamente un número racional P partido por Q con P y Q números enteros positivos y, lo que es fundamental, además sin divisores comunes. P y Q no tienen divisores comunes, porque si los tuvieran podíamos simplificar y eliminar ese divisor común. Por tanto, podemos suponer que P y Q no tienen divisores comunes. Pues bien, lo que dijo eh, y pasó a sus compañeros es que si la diagonal es el número racional P partido por Q, por el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la diagonal, o sea, de la hipotenusa del triángulo rectángulo que aparece ahí, pues la longitud al cuadrado de esa hipotenusa es la suma de las longitudes al cuadrado de eh, los catetos, que eran 1 más 1, por lo tanto, que el cuadrado de P sobre Q es precisamente igual a 2. Bien, pues esta expresión se puede reescribir como que p cuadrado partido por q cuadrado es igual a 2, o también, lo que es lo mismo, que p cuadrado es, pasando el denominador al otro miembro, que p cuadrado es igual a 2 por q cuadrado. Bien, a partir de aquí es simplemente un argumento de divisibilidad. Si p cuadrado es 2 por q cuadrado, seguramente y paso diría que p cuadrado es un número par. Bueno, pues si tienes un número entero, p, tal que su cuadrado es un número par, es porque ese precisamente eh, número P debe de ser también un número par, debe de ser también un número divisible por 2. Si fuera un número no par, si fuera un número impar, el cuadrado de un número impar sigue dando también un número impar y por lo tanto no podría ser igual a 2 por Q cuadrado. Por lo tanto, si P cuadrado es un número par, es porque P mismo, él mismo, debe ser un número par. Los números pares se escriben como 2 por otro número entero y sustituyendo p en la expresión anterior, pues tendríamos que 2m al cuadrado sería igual a 2 por q cuadrado. Pero ahora bien, si hacemos el cuadrado del miembro de la izquierda, pues tenemos que eso es igual a 4m cuadrado. En un lado tenemos 4, en el otro lado tenemos el factor 2, podemos ahí dividir por 2 y quedaría que 2m cuadrado es igual a q cuadrado. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que q cuadrado también es un número par y, por lo tanto, el mismo q también es un número par. Pero, aquí llega al final de la demostración por reducción al absurdo, hemos llegado a la contradicción. ¿Por qué hemos llegado a la contradicción? Porque habíamos supuesto que p y q no tenían divisores comunes y lo que acabamos de demostrar es que tanto p como q son números pares, por lo tanto, tienen a2, al 2, como divisor común, por lo tanto, ya hemos acabado la demostración. La suposición que habíamos hecho inicialmente de que la diagonal era de longitud p partido por q no puede ser cierta porque llegamos a una contradicción. Conclusión, la eh, longitud, la diagonal del cuadrado es inconmensurable, o lo que es lo mismo raíz de 2 es un número no racional, es un irracional. Bien, ¿qué pasó con y paso? Después de contarles a sus, compañeros, a sus compañeros de la escuela pitagórica esta demostración, una demostración que de alguna manera negaba uno de los principios fundamentales de quien era el maestro, el propio Pitágoras la longitud de una cosa tan sencilla como la diagonal de un cuadrado resulta que no se podía expresar mediante un cociente de números enteros, cosa que, ya digo, era contrario a lo que decía Pitágoras. Lo que dicen las leyendas es que sus compañeros lo lanzaron al mar y, y paso, se ahogó en el mar Mediterráneo. Es casi, podríamos decir, el primer mártir de las matemáticas.